En este vídeo vamos a ver cómo podemos trabajar todo esto que hemos visto de la estadística en el aula. Lo primero que queremos decir es que obviamente no todo lo que hemos visto hasta ahora se puede aplicar a todos los niveles. Por ejemplo, el cálculo de la varianza y la desviación típica puede alejarse muchísimo de los primeros niveles de esta etapa. Pero sí que podemos trabajar el concepto de dispersión de los datos con nuestras alumnas y alumnos con preguntas del tipo, es bueno que los datos estén muy separados, es mejor que estén juntos, y así ir introduciendo estos conceptos para que luego podamos llegar al cálculo oficial matemático de la varianza y la, y la desviación típica y poder entender qué significa. Para que la estadística resulte del interés de nuestros alumnado, como suele ocurrir con todo lo ideal es tratar temas que les resulten cercanos y que a ellas y a ellos les interese y además hacerles partícipes de la recogida de datos. Por ejemplo, recoger el tiempo que hace cada día, o preguntar, por ejemplo, si tienen los datos de los contadores y hacer un estudio de cuánta agua se gasta en el cole, o incluso decirles qué es lo que quieren saber del resto de compañeras y compañeros y hacer preguntas de ese estilo. Una vez tengamos estos datos y de haberlos organizado pues, en nuestra tabla de recogida de datos, dependiendo del nivel en el que estemos, podremos hacer un análisis en mayor o menor profundidad de ellos y además una representación gráfica. Esta representación gráfica puede hacerse tanto plasmada en papel como con algunos materiales manipulativos que quizás pues, le resulte más atractivos a nuestro alumnado. Es el caso, por ejemplo, de los cubos multilink que permiten representar tantos cubos como altura necesite nuestra barra en un diagrama de barra. Y que podemos ver, por ejemplo, ahí detrás. También es posible que construyamos nosotras mismas un material que nos ayude a ello, como por ejemplo un abaco abierto en el que coloquemos tantas cuentas como eh, datos tengamos de cada uno de los valores de la variable. También es posible hacer murales con velcro, colocar posis en la pizarra, ya esto lo dejamos a vuestra imaginación. A medida que avanzamos en los niveles de esta etapa educativa, quizás es interesante ir introduciendo a nuestro alumnado en software para poder realizar las representaciones gráficas. Estos software además suelen permitir la organización de datos. Podemos utilizar programas como Excel o uno que ya conocéis más que de sobra, que es el GeoGebra. Independientemente de cómo hagamos todo esto, lo más importante es acompañar al proceso de preguntas que permitan a nuestro alumnado desarrollar un pensamiento crítico acerca de los datos que están trabajando. Es mucho más valioso llegar a comprender qué está pasando en el contexto que estamos analizando que el simple hecho de aprender a calcular 25 medias de datos aleatorios. Y hasta aquí este vídeo y además el área de estadística. Esperamos haber despertado vuestra curiosidad y nos vemos en el siguiente.